Si Jesús ni es un Estado, Estado. Jesús amo Estado, Estado. judea Pampa es un ya se Estado. Si Jesús no no si estado Judea para motato no pone huellas no Patanestili tener Amoaki mokawa amo aquí sin noche más igual me maquismatica que está taquineki sin tan en el día tigueliticigua tio Nochi ti noche no, no pa milla más igual me catistose y para no igniwa que ya ni pan ni juante <tose> amo que esto que ya ya guaca Jesús quien Noja ayemo así no pato nále que tok para ni mones pona. Para amujanti, hueli anya ten te huelli Mas igualmente ni ta ti pakte amo que yschmati Amo al Pero na kena. Ni cualan kaita pan paniki ni schuil huie cati amo pampa kichiva. pa así hora para nias na. Quema Jesús quien es Cristo ya ignigua ya ni no ha mojado que entre más y pan estado jalerea. Juan quema ma ya ya estoy ya Jesús no quiera que que para ya se pan no ishuit, pero amu ya que ya no pa mi ya que más segur me catigeu san y ya que Juan no pa israelita está de canani que te ya Jesús y pan ishuit Juan te está sinto Juan Miyaki, ma se olme que es el amistad de tiene Jesús, ya, ya. Jesús decir, se ki ki ki ya. Ya ya ki ki ki ki ki ki ki ki ki Ya ya amo ki ki Santa ki Juan amo aquí que ni en Jesús miyakapa, pampa ten me. Juan, ya, Juan no patajeca en Israelitas me sanquita ya Juan quiteza itaya ya Juan hizo ella seicaselyo. Quien escatsa más tal nami quien Jesús que se quino Juan amo mo martisto. Juan Jesús quien inangile. Amo ni tamachtiya sancatináni mo ilhuya. Ni tamachtiya anotata catinetsi tanto. Sin ta se más se notata. Kimati sin ta ni tamachtiya catito o Sanano Kamana, sé que ti San Kamana te catillamo y Luisa kineki para seguirnos maquie y matika. Pero Nani es qui y mata si haya catinechti tanto, Juan Cristóbal catimelava Juan ni estácate. Muí mechman es no patanawatili, pero yo ense amo juante, amo ankito kelia no patanawatili, pampan kineki niki anteche no Está despiadada y acaeció amuastacar, amuá que quiere que me smectes. Juan Jesús, qué niñuí. Que manis chica, que no patacatí pan sábado, no pato para ti mo que chasé. Sanante está chilis que Juanan quitéz a itaque, pan que ni te Pero muy sesa me para chiste no pamachiot catito casin concisión y panipilta acayu se pilo que chilsi, que ma que pía mas que amo pez que ni tamante Moises, pampa toesca pantatawa, ya ipa pa que chihuayaya, que mas Moises, ayemutakatiaya. Guacinta se o que chpilquia chitia chikue y pan sábado, no quia antequiti, pampa anquitequilia, no pamachio. no para Ankitoquilise, y Moises, guasca, para ten antechualancaita, pampa Pampanichika que no pan sábado, Amunimansi ni mancís y te lo dicas, kichito más que cualipam pasan, es que quichito para wili